Felicidades, felicidades. Qué bendición es esta más grande. Muchos rostros alegres, muchas gentes felices por lo que acaba de suceder en Estados Unidos. Un juez federal eh, de Estados Unidos pues acaba de, que de restaurar lo que es el DACA. Restaurar esta ley que, que ya Trump había sometido cierta clase de bloqueo a esta ley para impedir que aquellos jóvenes que habían entrado a Estados Unidos de manera ilegal siendo aún niños, pues estaba bloqueada y quizás estaba en una situación difícil. Eh, felicidades, eh, muchas felicidades, realmente muy contento de que esto pueda resolverte, resolverse estos jóvenes del sueño, el DREAMS, los DREAMers, que habían manifestado durante mucho tiempo sus situaciones y habían expuesto ante los medios su, su protesta con relación al por qué a ellos se les estaba privando con relación a esto. Dice que el juez Nicolás eh, de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Nueva York, eh, específicamente, obliga al Departamento de Estado a publicar en las páginas que desde ya y anunciar y darle cuáles son los requisitos para poder aplicar. Y todo aquel que pueda y que tenga las condiciones y los requisitos, pues puede aplicar. Anteriormente no podía hacerlo porque había, Trump había sometido cierto bloqueo, el cual, gracias, eh, gracias a Dios, no pasó. Y a estos jóvenes. Ya pueden pasar, estamos hablando que, que cientos de jóvenes ya pueden, en este sentido estricto, pues aplicar y seguir el proceso de DACA, lo que lo habían iniciado y lo que no, pues tendrán acceso para poder hacerlo. Esta, esta ley fue introducida por el presidente Obama en el 2012 para que estos jóvenes pudieran regularizar, regularizar su situación, ¿verdad? Anteriormente había un, le daban permiso para un año de trabajo, esta vez pues fue ampliado con dos años en el cual ellos pueden pues trabajar en lo que el proceso eh, se va acercando. Hay una orden que para este lunes, a partir de este lunes 7 del mes, eh, de este mes de diciembre, ya eh, el Departamento de Estado, UCIS, está obligado por un juez, para que estos a su vez pues publiquen en sus páginas cuáles son los requisitos y los pasos que las personas deben dar para poder aplicar por esta ley de DACA, acción diferida para los llegados en la infancia a Estados Unidos. Muchas bendiciones y felicidades a todos. Esperamos que todos puedan recoger sus documentos y empezar a someterlos los que no. Y los demás que ya lo tenían, pues darle, darle opción. Búsquense un abogado, específicamente en Estados Unidos, para que puedas ayudarle con este caso. Así que muchas bendiciones a todos y muchas felicidades. Recuérdate seguirme, darle... Eh, activar la campanita para que te sigan llegando los distintos videos que vamos subiendo. Bendiciones más adelante, voy a explicar. Para aquellos que no conocen lo que es el DACA, cuáles son los requisitos y dónde se origina, que esto tiene que ver con un, con un abogado que empezó a pelear con lo que son los derechos humanos, no solamente abarcaba el DACA, sino que había muchas violaciones con relación a, a, a esta parte. Así es que ya ustedes saben.